el celular, pones aprendo en casa aprendo en casa tdf te va a salir la página de aulas digitales con esta presentación ¿no? vas a ir acá a buscar en el menú aulas digitales y ahí vas a buscar el nivel Nivel inicial, nivel primario. En el nivel primario podés entrar como invitado o podés entrar, vas a poner acceder con tu usuario. La idea es que todos tengamos nuestro usuario. No voy a poner entrar como invitado, voy a poner que voy a acceder a esta página. Eh, como usuario. registrarse en usuario, no yo ya tengo mi usuario así que tengo que acceder desde acá bien, ya entré cuando entras como usuario ya tenés tu aula si sí, yo tengo los tengo pertenezco a la escuela 47 y en el área personal van a figurar mis cursos cursos accedidos recientemente Todos voy a poner. Ah, se ve que en el teléfono puedo acceder desde la escuela. Nada más. Mis aulas ya están en la escuela. No sé por qué. Te... Ah, acá están mis cursos, perdón, no los había visto. Mis cursos son estos dos, conectados en acción. Ay. Y conectados en acción 2. En este curso, por ejemplo, yo no tengo nada hecho todavía. Así que para hacer cualquier, eh, es que está, mi aula está vacía y no tiene formato. Yo ya tengo una planificación del aula. Esto lo hice como un ejemplo para otro compañero, así que no va. Editar ajustes. En el lápizito que dice editar ajustes, te aparecen estos lápices. Que son para editar o esta herramienta que dice editar. Editar sección, sección por sección vas dictando, poniéndole los títulos. General, yo ahora voy a borrar. Ahí decía, donde dice bienvenida decía general. Lo voy a borrar todo para poder hacer eh, otra vez, para mostrarte cómo se, cómo se edita más adelante. Y fíjate que yo acá tengo un cuadro debajo de esto donde generalmente vas a, si entras por primera vez dice general, lo borras, pones bienvenida para hacer el principio, ¿no? Después le vas a ir poniendo el nombre de cada clase y acá abajo tenés un cuadro de diálogo. En ese cuadro de diálogo lo que vos, lo que se te sugiere hacer es una bienvenida, una bienvenida al al curso, una explicación de lo que encontrás. Tenés todas las herramientas acá, acá están para insertar una imagen. Yo esto lo quiero eliminar, así que le voy a poner clic, y lo voy a borrar. Lo voy a eliminar. Eso me deja. Ahí está. Si estás en el teléfono, la edición no es complicada, como te darás cuenta. Y cuando entre tu alumno, tu alumno puede entrar por el teléfono tranquilamente. Lo pones como un sitio favorito. Y ya está. Fíjate que acá tenés para hacer enlaces con eh, Instagram, con Facebook, con YouTube. Bueno, mucho más acá no te puedo mostrar, pero lo que te quiero explicar es que tenés el acceso fácil para tus salas. Voy a ir al inicio del sitio. Y ahí me va a aparecer, si voy al inicio, el inicio de mi nivel, aulas digitales de nivel primario. Acá es donde yo puedo acceder y ver, bueno, están mis cursos, pero están también todas las escuelas de la provincia. Te quería mostrar por ahí la presentación en el teléfono. Como no es complicado para ningún usuario entrar, te voy a mostrar un curso que ya está hecho. acceso, van a acceder a aquellos, que estén a, a aquellos que vos matricules en la plataforma, sí, bueno está mi bienvenida a este nuevo curso, yo acá hice un video, este video tiene un enlace con YouTube, o sea que no le va a gastar datos a tu alumno aquello que vos, eh, para vos, aquello que vos hagas eh, dentro de la plataforma y con herramientas de la plataforma. Por ahí, al ver el video de YouTube, sí va a necesitar acceder a sus datos, pero ya no va a ser de la misma manera que si tiene que acceder eh, permanentemente. Tiene una etiqueta, luego le vas a poner... ¿Se acuerdan de las tareas que nos dan la seña? Eh, tenés muchas herramientas dentro. Yo acá tengo más o menos armada mi... armado mi proyecto de trabajo. Eh, en el proyecto de trabajo tengo bueno, una bienvenida, tengo algunos ítems como el glosario, que es para ir armando un vocabulario, eh, una bienvenida y un foro para las familias. Eh, cada vez que pones al, eh, alguna herramienta, algún tipo de aplicación, le tendrías que agregar una etiqueta con alguna indicación visual. <coughs> bueno, acá una presentación y una explicas la consigna antes de que tengan que hacer su, su actividad, ¿no? Eh, en, este, en este curso, por ejemplo, yo agregué una encuesta. La encuesta es una herramienta que, está, que te la proporciona la plataforma. La plataforma tiene un, una cantidad de herramientas para, para que puedas este, proponer en tu clase como, no sé, encuestas, cuestionarios, podés tener un cuaderno de clases, un cuaderno de tareas, eh, siempre tenés que pensar que la, la plataforma eh, vas a poder a, eh, matricular a través de un correo, el correo va a tener que ser de Gmail, necesariamente, los padres tendrían que tener un correo de Gmail, eh, o no, no sé, la verdad que no hice la prueba con otro tipo de correo. Pero tendrían que tener un correo de Gmail y, y los que se matriculan son los papás. Porque los niños no, no tienen Gmail. Pero los que van a hacer las tareas son los, las, los niños. Los papás siempre van a poder entrar y acceder y ver lo que estás dando. <clears throat> Por lo tanto, si vos podés ponerle algún foro y alguna herramienta a la que ellos puedan acceder para también interactuar es interesante. Eh, luego qué te puedo decir de esta plataforma además de que tiene muchísimas herramientas que ahora te las voy a mostrar en la computadora eh, es una manera de tener ordenado el material ordenada la clase de darle coherencia que todas tus clases tengan eh, todos sus, eh, que tengas un propósito que tengas los objetivos que cumplir igual que vos haces tu carpeta didáctica o planeás, haces tu planificación. Nada más que esto, vos siempre tenés que pensar que lo va a ver un usuario que es la familia. La volcarías acá, donde vos eh, empezás tu curso, por ejemplo en mi área personal, podés ir eh, resguardando tus archivos. Si yo tengo una planificación, la voy a poder ir guardando en mis cursos en mis archivos. Tengo, archivos perso tengo un espacio para archivos personales. Hasta acá esto porque...